Repensamos el arte y la cultura, la creatividad y sus artífices. Este lunes a las 19.30 horas en Espacio Cultural, te mostramos todo lo sucedido en la quinta Feria Nacional del Libro de la Ciudad de Villa Mercedes. El libro no es un... Algo de la cultura que hay que tener para cumplir con lo educativo. Es un tesoro de la lengua para convertirse en alguien mejor. Por Canal 13, bien nuestro.